La Constitución es la norma máxima del sistema jurídico mexicano. Todos tenemos noción respecto de lo que es la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la de cultos, el derecho a la educación, a la salud, entre otros muchos derechos que se encuentran contenidos en la Constitución. Estos derechos deben de ser respetados por las autoridades. Esto significa que los actos de las autoridades no deben de trastocar la Constitución. Para ello existe una figura jurídica que se denomina técnicamente control constitucional, que básicamente implica que los actos de la autoridad pueden ser revisados para determinar si se apegan o no a la constitución. Existen varias clases de control constitucional, pero hoy vamos a platicar respecto de una muy particular denominada juicio de amparo. En primer término, debo decirte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional por órgano judicial. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, significa que el juicio de amparo se ventila ante tribunales que forman parte del Poder Judicial. No debemos de confundir, los medios de control constitucional pueden ser ventilados ante cuatro clases de órganos. Órgano político, órgano judicial, órgano mixto y órgano constitucionalmente autónomo. Las características de los medios de control constitucional por órgano judicial son básicamente estas. Se trata de medios de control seguidos en forma de juicio nacen por vía de acción, es decir, a petición expresa de una persona. En su trámite se cumple cabalmente con las formalidades esenciales del procedimiento. Su resolución constituye una verdadera sentencia, es vinculante. Aquí no es de que quieras cumplir, aquí es de que tienes que cumplir, y si no lo quieres, te obligamos a cumplir. Ahora bien, Podemos afirmar que el juicio de amparo es una institución jurídica por la que una persona denominada quejoso solicita a un órgano jurisdiccional federal el amparo y protección de la justicia de la Unión en contra de un acto, al que denominaremos acto reclamado, emitido u omitido por una autoridad denominada responsable, y que el citado quejoso considera violatorio en su perjuicio de los derechos humanos, Garantías individuales o el régimen de distribución competencial entre la Federación y los Estados Solicitando ser restituido en el pleno goce de sus presuntos derechos Vamos por partes El juicio de amparo es promovido por una persona denominada quejos, Que considera que el actuar de la autoridad viola sus derechos fundamentales ¿Y por esa razón ocurre ante quién? Ante un órgano jurisdiccional federal. Este es el rasgo identificador del juicio de amparo respecto de otros medios de control constitucional. Es promovido por un particular. Es el único mecanismo de control constitucional por órgano judicial que puede ser promovido por particulares y que de hecho se encuentra reservado exclusivamente a los particulares. Ahora bien qué es promovido el amparo? Bueno, podemos decir que es promovido en contra de un acto de una autoridad a la que vamos a denominar responsable. Para que el juicio de amparo pueda ser resuelto, es necesario que exista un acto que puede ser positivo o negativo. Se puede traducir en una acción o en una omisión de la autoridad. Eso es muy importante, porque si al final resulta que no hay acto, que contrates. El juicio de amparo a la postre tendrá que ser sobreseído. El acto de autoridad tiene tres características. Es unilateral, coercible e imperativo. Unilateral, porque la autoridad que lo emite es la única que lo puede emitir. La única facultada. Oye, pero hay cinco jueces de lo civil en el distrito Federal. Sí, pero solo a uno le correspondió por razón de turno conocer del juicio del que emana el acto que a ti te agrave. Es coercible porque es posible ejecutarlo aún en contra de la voluntad del quejoso, con toda la fuerza del Estado. Y es imperativo porque no nos está pidiendo permiso. Es una orden. Se emite en forma de orden. Oye, tú dijiste que también procedía contra omisión Sí, y esto significa que con las mismas características, unilateral, coercible, imperativo, la autoridad no actúa. Estando legalmente obligado. Ahora bien, ¿cuál puede ser el efecto del juicio de amparo? Pues muy simple, de concederse la protección. Suponiendo que se conceda el amparo, el efecto es restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos fundamentales. Libertad, propiedades, derechos. Y se traduce esencialmente en esto. Si el acto fue positivo, si fue un actuar de la autoridad, obligará a la autoridad a revocar ese acto. Y si se tradujo en una omisión, obligará a la autoridad a actuar de conformidad con la ley, respetando los derechos humanos. Esto es, a grandes rasgos, el juicio de amparo y su naturaleza jurídica. Muchas gracias.